Julio Cortázar, una de las grandes figuras del boom latinoamericano del siglo XX, emparentado con Borges como cultivadores de cuentos fantásticos. Sin embargo, Cortázar se apartó en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló en las rutinas y patrones establecidos. Así lo confirma a través de Historias de cronopios y Famas, publicado en 1962 por la editorial Minotauro, de la cual hemos extraído dos microrelatos. Acompáñenos a viajar a través de los sentidos y la imaginación. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Y entendiendo por esto un llanto que no ingresa en el escándalo ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final. Pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie. Nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero, que te atarás a la muñeca y paseará contigo. Te regalan... No lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa, como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Realización Compañía de Arte Escénico La Green Patagonia Audiovisual, Financia, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.